Hola, el compañero Luis Gualco me comenta si le puedo ayudar a crear la plantilla del número 6 eh, del anterior video. Creo que era la número 5, Hay dejado para poderla descargar. Y bueno, vamos a actualizarla. Eh, aquí ya he estado probando un poquito. Y bueno, les explico brevemente a los que no tenían idea. Eh, aquí tengo configurado 16 canales de MIDI. Y aquí arriba están las salidas correspondientes de la 1 hasta la 16 entonces tú puedes ir cargando todos los, los instrumentos que quieras hasta 16 y de esta manera poder gozarte eh, el contacto y sus instrumentos entonces por ejemplo aquí tengo un cello está saliendo por la salida número 1 como ves, tengo activo el canal 1 se si activa el canal 2 tengo el piano entonces para poder configurarlo bien porque mira que aquí me está saliendo por la salida 1 tiene que salir de por la salida 2 entonces hay que ajustarlo acá salida número 2 Boom. y aquí ya está saliendo por la salida 2 lo mismo aquí el jazz clarinete este si me activo el canal número 3 tengo el jazz clarinete que tengo que ajustarlo a la salida número 3 así cada uno de los instrumentos pues va a salir por su correspondiente eh, pista bueno ok la plantilla incluso la anterior te podría servir para contact 6 basta quitar el contact normal le pones el 6 el problema está en la configuración de las salidas dentro de contact ok entonces con la plantilla que vas a descargar ahora debería estar todo ok aunque yo estoy utilizando la versión portable no debería tener problemas pero en el caso de que tenga problemas te voy a poner un archivo con 16 salidas será este archivo aquí que te tendrá que tendrá este preset 16 salidas y lo que tendrás que hacer porque como te digo yo tengo la versión portable es buscar dentro de donde tengas instalado contact 6 buscar UserDate, date contact default sobre todo esta carpeta ok busca esta carpeta donde dice output section presets y le vas a poner este archivito que te voy a dejar para descargar de esta manera, lo cargarás aquí dentro del Contact 6 y ya se te crearán todas las pistas para poder eh, hacer todo el ruteo automáticamente de los 16 canales de pista MIDI hacia las 16 pistas de salida. Espero no haberme enrollado y que esté todo claro. Por alguna cuestión, si no te funciona, pues ya me haces saber. Pero yo creo que si está todo bien, así como creo, lo vas a disfrutar. Así que, a gozarlo, a componer, a hacer música. Nos vemos. Esquema. <risa> ¿Y cómo meto la plantilla dentro de Contact? Se me olvidaba decirlo. Ok, entonces eso te lo explico en el anterior video, en el minuto 3 con 10. En la descripción está. 3 con 10, te vas, pum, y ahí te explico cómo poner la plantilla dentro de la carpeta correspondiente. Ahora sí, nos vemos.